Sí, bueno, nosotros venimos planteando desde hace un tiempo atrás ya algunos problemas que, que son comunes del Gran Jujuy y charlando con los presidentes del Consejo de los consejos deliberantes de San Salvador y Yala. Este, hoy firmamos un acta en donde nos comprometemos a trabajar en nuestros consejos deliberantes y también con los ejecutivos municipales para solicitar la creación del Parlamento del Gran Jujuy, en donde podamos debatir y sobre todo trabajar eh, temas de, que son de intereses comunes a todo lo que es el área metropolitana, que desde hace mucho tiempo se viene trabajando, y sobre todo en lo que viene avanzando los ejecutivos municipales, en todos lo, eh, los trabajos referentes a eh, trabajos en comunes de nuestras comunidades, eh, ya que nosotros, eh, Palpalá, con el departamento de doctor Manuel Belgrano y San Salvador, y lo que es Alto Comedero, eh, por el lado sureste, nos separa únicamente una avenida, que es La Juella. Y así, digamos, también este, por la ruta provincial número uno, en donde es el Río Blanco y los Arenales, eh, Prácticamente, digamos, también ya estamos unidos. Hay una separación geográfica que es el Río Los Blancos y por este, la zona de, de Guerilla, toda esa zona también se viene avanzando. ¿no? Así que, bueno, tenemos temas en comunes eh, que debemos eh, debatir y ponernos de acuerdo eh, en todo lo que es eh, los planteamientos para el futuro y el diseño del de, de, de crecimiento demográfico que tiene nuestra, nuestras ciudades. Todos los convenios, todo lo que sea sumar, lo que sea poder traer proyectos, iniciativas, debate, a nosotros nos interesa mucho en Yala, eh, estamos participando activamente de todo lo que es el Gran Jujuy y creemos que todo esto va a venir a traer... Eh proyectos y soluciones a todo lo que es eh, la idea de crecimiento que tenemos dentro del municipio de Yala. Hemos tenido un crecimiento demográfico muy grande y queremos ir de la mano de lo que es Jujuy Capital, de lo que es Palpalá, que son dos municipalidades que son muy grandes y vemos muchos puntos en común para poder trabajar. Sobre todo lo que son eh, las ideas, los debates para poder llegar a consensos, eh, son muy importantes y nosotros desde Yala no queríamos ser ajeno y por eso encantados hemos venido a firmar hoy lo que es la propuesta para crear el Parlamento del Gran Jujuy. La verdad que, que creo que es una reunión muy importante, un proyecto que venimos tratando hace algún tiempo ya con los presidentes de los Consejos Deliberantes de Yala y de Palpalá, la constitución del Parlamento del Gran Jujuy, un espacio de debate, un espacio de asesoramiento, donde podamos justamente tratar las problemáticas comunes que tienen las ciudades de Palpalá, de San Salvador y de Yala, en ese espacio geográfico que es el Gran Jujuy, porque los problemas de los vecinos no conocen de fronteras, no conocen de jurisdicciones, así que tratar las distintas temáticas en el mar, ...de este espacio reuniendo a todos los concejales de las tres jurisdicciones... ...creo que es un hecho muy importante. En ese sentido hemos ya arribado a un acuerdo de avanzar con este proyecto... ...le estamos solicitando a los departamentos ejecutivos la firma... ...de un convenio específico con un proyecto que les estamos elevando... ...como una forma de, de buscar los acuerdos y los consensos necesarios. La idea sería avanzar lo, lo antes posible entre San Salvador de Jujuy y Palpalá... ...hay una avenida que nos divide, la avenida Juellar... La idea es que podamos trabajar en conjunto las problemáticas en ese sectores. Con Yala tenemos también muchas relaciones de manera permanente, incluso el sistema de transporte que tienen hoy en Yala es eh, de alguna manera ejecutado por el municipio de la capital. Así que bueno, con la decisión de trabajar juntos por un mejor Jujuy. La próxima sesión ordinaria, ¿qué fecha hay el, Vamos a sesionar la que estaba prevista para la semana pasada, la vamos a hacer en el transcurso del día miércoles, el miércoles a la tarde, a fin de avanzar eh, para poder llevar adelante lo que es justamente el orden del día que teníamos previsto.